En este vídeo vamos a ver cómo firmar electrónicamente varios PDF de una vez. El ejemplo que tenemos viene de otro vídeo donde se generaban unos diplomas. Tenemos cuatro diplomas de cuatro alumnos, Antonio González, Elena López, donde generamos con combinar correspondencia y con la herramienta de DPV Combinar Correspondencia los distintos diplomas en PDF, cada uno con sus nombres, donde habíamos puesto una firma visual, una firma manual que podía venir escaneada o hecha con un programa de dibujo. Pero lo que nos interesa ahora es que la firma que aparezca sea electrónica. Esto vale tanto para diplomas como para cualquier documento que queramos firmar forma electrónica. Muchas veces hay que generar una gran cantidad de documentos, cientos de documentos, si estamos hablando, por ejemplo, de, de alumnos o de clientes a los que hay que mandar una documentación firmada de forma individual y resulta un poco pesado tener que irse mandando los documentos uno a uno. Por lo tanto, la recomendación cuál es Poner una firma visible, por ejemplo, con una firma escaneada, bien escaneada, la de calidad. Y luego firmar electrónicamente el documento. Vamos a ver cómo firmarlo electrónicamente. Vamos a utilizar una herramienta que se llama Autofirma. Para descargar la aplicación nos vamos a la página de firmaelectrónica.gov.es, Buscamos Autofirma y seleccionamos la última versión. Si estamos con Windows descargamos la versión de 64 bits o si no la de Linux o Mac dependiendo del equipo. Seleccionamos la opción que nos corresponda y pulsamos guardar. Esto nos guarda un archivo zip. Una vez que tenemos descargado el archivo zip, entramos en él y ejecutamos el instalador. Pulsamos siguiente, aceptar, elegimos el destino. tenemos un acceso directo si no nos pregunta. La instalación termina. Recordemos que lo que queremos hacer es que estos cuatro ficheros aparezcan firmados, los cuatro pdf Abrimos la aplicación con el acceso del escritorio. Y nos aparece esta ventana. Donde lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Simplemente coger los cuatro ficheros. Y arrastrarlos a la ventana de autofirma nos aparecen los cuatro ficheros para firmar y pulsar firmar. Esto nos va a mostrar los distintos certificados que tengamos en nuestro equipo. Seleccionamos uno de ellos. Nos pide la ubicación de la carpeta destino. Nos pide la del uso de la contraseña y proceso finalizado correctamente es decir, hemos generado de una sola vez cuatro ficheros pero si en lugar de cuatro hubieran sido 100 se pues hubiesen generado de la misma forma vamos a ver el resultado en el directorio lo tenemos aquí en la carpeta vemos que aparecen con el mismo nombre que el que tenía el anterior pero pone Signet. vemos que nuestro documento aparece igual que antes pero una nueva línea que pone firmado y todas las firmas son válidas si vamos al panel de firma, nos aparecen los datos del firmante. En mi caso, en este caso está firmado por, por mí, David Bueno Vallejo, por lo que el documento ya no solo tiene una firma visual, sino también una firma con un certificado. Si abrimos el detalle, nos dice que la firma es válida, los elementos de confianza, la fecha, la hora, etc. Bueno, espero que haya servido esto y que ahorre mucho trabajo a la hora de, de generar firmas. Si os ha gustado lo que habéis visto Espero que también os interese mi curso de Word y mi herramienta de DBV Combina correspondencia. Os dejo los enlaces de ambos.